Ahora sí, ya estamos en línea, muy buenas noches, gracias a todos los que están conectados en esta esta otra noche, vamos a iniciar esta clase que vamos, la cual vamos a analizar y ver el tema número 6, que es el, eh, el desarrollo de los planes operativos, okay, entonces vamos a trabajar en ello Decirles que estoy muy contento con, la, con el avance, a que estamos un poco retrasados, tenemos que completar las clases que nos faltan. Entonces nos vamos a abocar exclusivamente el día de hoy a ver el tema número C y posteriormente vamos a ir completando los últimos dos temas del plan estratégico de marketing. Ok, entonces vamos a entrar leyendo a la materia. Eh, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, estamos en el chat. Estamos con las redes sociales abiertas para hacer las consultas necesarias. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que vamos a ver a continuación. Okay, entonces vamos a mostrarles este tema, que es el tema número 6, ¿no? que es la elaboración de planes operativos para el plan estratégico de marketing. Okay. Eh, esto ya lo vimos en clase, eh, el objetivo principal de este tema es que ustedes puedan conocer las estrategias adecuadas para poder implementar los planes cooperativos, eso de forma general. Este es el contenido que vamos a ver, nos vamos a enfocarnos más que todo en los planes cooperativos relacionados a lo que es el marketing. Vamos a empezar con el plan de marketing de publicidad y promoción, un plan de medios, el plan de distribución, el plan de venta, los planes de desarrollo de productos, los planes de fidelización, los planes de investigación y otros planes ¿no? que son eh, complementarios a, la, a los planes operativos. Entonces, eh, como tarea ustedes tienen que eh, revisar el material, las diapositivas que ya se les ha proporcionado, tanto en la página de la materia, en el Classroom, como también en redes sociales y también en Slideshare. Ok. Tenemos entonces, vamos a partir de este resumen de lo que es el plan estratégico de marketing. Ustedes saben que eh, se parte inicialmente de el, la dirección estratégica, de, la, de, los, de los indicadores que la alta dirección nos eh, sugiere que eh, sigamos. ¿no? Entonces, en base a eso, se hace el análisis interno, posteriormente se hace el análisis externo, se establecen los objetivos, se realizan las estrategias y esto es lo que nos toca, ¿no? Elaborar los planes operativos. Para ello, como dije, nos vamos a enfocar exclusivamente en todos los planes operativos que corresponden al área del, de la mercadotecnia o del marketing. ¿Ok? Entonces son estos planes básicos que vamos a ver a continuación. Eh, el plan de publicidad y promoción, el plan de medios, el plan de distribución, el plan de ventas el plan de desarrollo de producto, el plan de fidelización y finalmente un plan de capacitación que es muy importante. ¿no? Y con eso eh, nos quedaría ya por último los dos temas, que es el, los planes de contingencia y la evaluación y control. ¿ok? Entonces nos enfocamos en este, en este punto y vamos a ver los principales planes. Eh, una vez que ya se tienen los objetivos y se tienen las estrategias, tenemos una matriz, como esta, que es el plan estratégico a cinco años. ¿Qué contiene esta matriz? Contiene las estrategias y actividades que se van a desarrollar en los cinco años. Esto sale del análisis interno y externo que se ha realizado. Entonces, acá tenemos que establecer las estrategias de, que van a dar solución a los problemas que hemos identificado. Entonces, los objetivos que nos hayamos planteado eh, solucionar en, en este caso, eh, tiene que estar orientado a, a darle solución a esas deficiencias, a esas eh, falencias que tiene la empresa. ¿no? Y es en base a eso que se, plan, se planifica la estrategia y se eh, tiene que desarrollar esta parte. Por eso acá, por ejemplo, tenemos eh, el desarrollo de los planes de publicidad, desarrollar planes de productos, desarrollar planes de fidelización. Entonces son deficiencias que se han encontrado en las, en, en las empresas que es necesario darle solución. ¿no? Tenemos entonces las actividades que se van a realizar, tenemos los responsables que, se va, que, van, a realizar, que van a ser las, los que van a ejecutar o dinamizar estos planes y las fechas en las cuales se tienen que elaborar. Por ejemplo, el plan de publicidad se tiene que elaborar hasta máximo o se tiene que iniciar y ejecutar a partir del 1 de enero de todos los años, ¿no? Igualmente, los planes de desarrollo de productos tienen que estar establecidos en qué fecha se van a elaborar. Eh, en muchos casos va a depender mucho del tipo de empresa y del tipo de productos que se eh, desarrollen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es, dice es, está planificado que en este plan estratégico a cinco años, que se van a desarrollar tres productos en los cinco años, ¿no? Todos a mitad de año. Entonces, esto es muy importante, se puede, esto puede variar, en verdad puede variar, pero va a depender mucho del tipo de producto que se ofrezca y del tipo de empresa que se tenga, ¿no? Esto es como ejemplo, puede haber, por ejemplo, en un año lanzar tres o cuatro productos. Puede lanzarse uno, como en, el, en nuestro caso, o no puede lanzarse nada. Va a depender mucho, como les decía, del tipo de empresa y del tipo de productos que se tengan. Los planes, los planes de felicidad también. Por ejemplo, acá tenemos solamente un plan estratégico, solo se lo va a hacer un año. Puede variar también. Puede, se puede hacer cada año, por ejemplo, eh, alternando un año con otro la investigación también se puede hacer eh, dos investigaciones al año una investigación al año ninguna investigación va a depender mucho del presupuesto del tipo de empresa de los servicios de qué es lo que se quiere de qué es lo que se quiere investigar ¿no? lo aconsejable mínimamente es hacer una investigación por año no eh, como ejemplo solamente está eh, está así como, como en la plantilla pero eh, no es limitativo como les digo Va a depender mucho de los recursos, de los objetivos, del tipo de empresa, de qué es lo que se quiere investigar en este caso. Los planes de capacitación, para mí, por ejemplo, deberían ser todos los años. ¿no? Pero como ejemplo, también, eh, a manera de didáctica, está así. Eh, los controles, eh, los informes, bueno, son, son elementos operativos, ¿no? que se tienen que hacer todos los años. Okay, entonces, de esa forma se establece, eh, de forma general, eh, las actividades que se van a realizar en cinco años ¿no? que es básicamente el plan estratégico de marketing ¿no? las actividades que se van a desarrollar en cinco años empecemos entonces con los principales planes el primer plan es el plan de publicidad y promoción uno de los planes más utilizados más eh, necesarios para todas las empresas ya sean pequeñas medianas o, o grandes tienen que planificar su plan de publicidad y promoción que básicamente tiene como objetivo eh, lanzar campañas publicitarias, lanzar campañas promocionales que vayan a ayudar a las ventas, ayudar al posicionamiento, ayudar a la comunicación. Entonces va a depender mucho del tipo de empresa también, porque incluso hay empresas grandes que hacen una división. Un plan de publicidad por un lado y un plan de promoción por otro lado, porque tienen mayores recursos y tienen mayores elementos. Pero yo considero que es eh, lo posible, obviamente, no todas las publicidades tienen que ir acompañadas de una, de una promoción. Eh, este es un caso para pequeñas empresas donde se aconseja que una campaña de publicidad vaya acompañada con una pequeña promoción, no lo posible para que sea más efectivo. Pero va a depender mucho del tipo de publicidad que se quiere hacer, del tipo del objetivo, de del, objetivo del plan de publicidad que queramos eh, en base al, al objetivo del, de la promoción que nosotros persigamos. Entonces eso puede variar, ¿no? Eh, esto es que hay que analizarlo hay que verlo, hay que ver como les decía los, los objetivos son muy importantes qué queremos hacer con la publicidad qué queremos lograr con la promoción son las preguntas que tenemos que hacernos antes de lanzar una campaña de promoción y, y publicidad tenemos acá un, un, un modelo en el cual eh, nos muestra de forma básica eh, cómo es que tenemos que tener por ejemplo eh, definidos ya los medios Definir los contenidos, los costos que nos va a incurrir, las fechas en las cuales vamos a hacer la promoción o la publicidad. Permítame mostrarles un momento de lo que les estoy hablando. Tenemos acá, por ejemplo, un plan de publicidad mensual donde ustedes pueden escoger eh, los, los meses no, junio, enero, diciembre, en este caso, de nosotros y donde empezamos por ejemplo el día lunes y en base a eso podemos, tenemos acá por ejemplo ya graficado el tipo de medio que vamos a utilizar, eh, las características que se van a difundir, el costo de la difusión de ese material y tenemos acá los pases, el número de pases por día y tenemos el presupuesto, algo que nos ayuda de forma significativa y, no, y este y esta planilla, por ejemplo, nos ayuda a, tanto para planificar como para controlar la publicidad. ¿Ok? Entonces puede, podemos utilizar este este modelo de planilla que se las voy a dejar en la parte de abajo para los que no son mis alumnos, obviamente, se las voy a dejar en la parte de, de descripción para que lo puedan tener. ¿no? Son planillas libres que son gratuitas, pueden modificarlas, pueden cambiarlas, ¿no? se cambia el nombre de la empresa aquí. Bueno, ustedes lo, lo, lo pueden personalizar, ¿no? Pero es una guía que nos ayuda a planificar y a controlar lo que es el plan de publicidad. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué más tenemos en cuanto al plan de publicidad? Tenemos también el plan de medios. Es muy importante que cuando planifiquemos nuestra promoción, nuestra publicidad, veamos también el plan de medios, ¿no? ¿Qué van a ser eh, las, los las herramientas por las cuales vamos a llegar al público o al segmento de, o a nuestros clientes básicamente. Igual tenemos que tener, eh, tenemos una planilla, este es un plan de medios en el cual nos muestra los canales, qué canal tenemos, los, eh, los medios, tenemos los anuncios que se van a difundir y tenemos el costo. Muy importante actualmente es esta parte, ¿no? Incluir en el plan de medios, el plan de medios es digital. Eh, todo se ha vuelto digital, las empresas grandes y pequeñas están utilizando mucho lo que son las redes sociales y no podemos dejar de lado y eh, de utilizarnos estas herramientas que son básicamente herramientas muy fáciles de utilizar, de bajo costo, que eh, nos pueden dar muchos resultados, ¿no? entonces va a depender mucho igual del tipo de producto del tipo de empresa que sea del tipo, de la cantidad de presupuesto que se tenga para ver eh, cuáles son los medios más utilizados ¿no? eh, yo recomiendo siempre hacer una investigación de medios antes de elegir eh, o antes de, de, bueno, antes de elegir el medio que se va a utilizar, ¿no? es muy importante hacer una, un relevamiento de, de medios para ver eh, qué medios son los más eh, utilizados. Tengo acá, por ejemplo, esta es una investigación que hicimos, es un sondeo de medios en el cual analizamos las radios más escuchadas, vimos 132 radios y eh, canales eh, también, ¿no? Vimos eh, 100. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a ver qué radios son más escuchadas y qué canales son más vistos. ¿no? con esa información nosotros podemos invertir mayor o menor cantidad en esos medios tradicionales o sea eh, no voy a decir que los medios tradicionales no sirven sería mentirles, todavía tienen su peso los medios tradicionales entonces solamente hay que saber dosificar el presupuesto que vamos a utilizar y utilizarlo de forma eh, muy inteligente diría yo no, no desperdiciar en mucho presupuesto en medios, sino hay que eh, comprar espacios exclusivos, horarios estelares, eh, donde la gente los puede escuchar, ¿no? Para eso hay que hacer una investigación. Lo mismo, lo mismo en redes sociales, ¿no? Tenemos que escoger las redes más utilizadas que nosotros sepamos que nuestros clientes utilizan para comunicarse, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho de eso. Hay que hacer investigación, hay que investigar un poquito y igual, ¿no? Elegir el canal, elegir los medios el anuncio que se quiere, recuerden que, que no es lo mismo un video para, para televisión que un video para YouTube, no es lo mismo un audio de un podcast, por ejemplo, para el internet, que un para un o una radio, entonces va, va a tener, tienen que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? hay muchos errores que la gente comete, perdón, que, lo, que los empresarios cometen de querer mmm, difundir el mismo, el mismo contenido por diferentes medios. Y esa no es la idea. Ese es un gran error, ¿no? Tenemos un video, lo pasamos por la tele, lo pasamos, el mismo video lo pasamos por YouTube y no es lo mismo. Ya, cada medio tiene su, su formato, su estilo. Entonces, en base a eso, lo que se tiene que hacer es mantener el mensaje. El mensaje tiene que ser el mismo. Pero la forma, cómo se difunde ese mensaje, tiene que variar según el medio y el canal que estamos utilizando ok entonces si vamos a hacer un video para youtube tiene que ser exclusivo adecuado a las características de los videos de youtube no muy largos cortos llamativos si vamos a hacer un, un spot para para televisión tenemos que adecuarnos a las características de la televisión al horario que estamos eh, eh, utilizando y al, al segmento al cual está dirigido ese spot ¿No? entonces eh, es muy importante tomar en cuenta esos pequeños detalles que la gente obvia ¿no? eh, igual eh, las publicaciones de fotografía eh, en Instagram por ejemplo no es lo mismo que, que, que lo que hace la gente no gasta el diseño de su volante digital y lo sube y eso no es no, no es publicidad digital no Eso no es, no es correcto el, el arte o el diseño que hiciste para un volante que imprimiste y te estás difundiendo eh, subirlo o colgarlo en, en Instagram, así como así, ¿no? Eh, hay que adecuarse a los formatos de cada canal y cada medio. Entonces, es eh, muy importante no cometer esos errores que mucha gente comete. Y eh, también ¿no? evitar destinar el 100% del de presupuesto de publicidad a lo que es redes sociales, ¿no? O sea, eh, sabemos que no todo el mundo está conectado. Hay que tomar en cuenta que hay gente que eh, no siempre utiliza redes sociales entonces hay que ver, analizar como les decía en un inicio, hacer investigación y ver qué eh, nuestros clientes están conectados o no están conectados qué tipo de redes utilizan para no desperdiciar nuestro presupuesto de publicidad y promoción ¿no? okay. entonces elegir el medio adecuado es muy importante y no descuidar el medio digital, ¿no? las redes sociales tener una página web corporativa lo posible que interactúe tanto eh, entre los entre los medios tradicionales los medios digitales tener una página web tener una aplicación si se puede que, se, que nuestros clientes se puedan descargar es muy muy muy este, interesante y obviamente no eso es recomendable en base a presu al presupuesto que se tenga ya o sea, eso tiene que tener mucho cuidado a veces se, se, se emocionan los gerentes se emocionan y quieren tener de todo. Lo importante es saber gestionar bien los medios de comunicación. Tiene que haber una persona responsable que de gestionar la información que sale de la empresa. ¿no? ¿Qué queremos mostrar? Tienen que tener mucho cuidado de lo que muestran, qué muestran, cuándo lo muestran. Tienen que haber responsables de esos elementos. Ok, perfecto. Sigamos. <coughs> Otro plan muy importante es que el plan de distribución. Todas las empresas, eh, que es, ya sean empresas comercializadoras o empresas productivas, tienen que tener un, un, un plan de, de distribución que les permita llegar de mejor forma al cliente final. ¿no? Tenemos clientes mayoristas, tenemos clientes que son eh, minoristas, tenemos consumidores finales, entonces elegir el, el mejor canal es muy importante, ¿no? Va a depender mucho del tipo de producto que tengamos también, si son productos exclusivos, si son productos masivos, ya se elegirá el mejor canal de distribución para poder llevar ese producto a nuestro consumidor final. También es importante el plan de ventas, ¿no? Saber, estimar, eh, tener indicadores que nos ayuden a pronosticar ventas, Ver la estacionalidad, la, la estacionalidad de las ventas, cuándo, en qué fecha se vende más, en qué fecha se vende menos. Hay que analizar por qué motivo hay un bajón o hay una subida de ventas. Hay que ver los volúmenes de ventas, la gente que maneja o gestiona ventas, eh, las zonas geográficas, eh, el tipo de producto, los vendedores son elementos claves que tienen que formar parte del plan de ventas, ¿no? donde se, básicamente lo que se quiere, lo que se busca es eh, anticiparnos eh, hacer un pronóstico de las ventas, se hace una planificación, se hacen los cálculos y podemos sacar eh, algunos, eh, anticiparnos, digamos, a las utilidades que se pueden obtener de acuerdo al volumen de ventas eh, que se puedan realizar durante el año. ¿no? Si, recordemos que todos estos planes son, a un año todo plan operativo eh, no se olviden es a un año una gestión de enero a diciembre ya eso es muy importante todos los planes operativos recuerden eso y eso para que ustedes recuerden cualquier plan operativo es a un año ok cada año tenemos que hacer esto se, se planifica en diciembre y se empieza a ejecutar el primer día del siguiente año y culmina el 31 de diciembre, ¿no? Obviamente eh, hay, eh, hay que hacer un balance de los oh, objetivos alcanzados, de las metas que se han alcanzado o no, hay que hacer una, un informe de gestión en el cual podamos nosotros eh, plasmar cuáles han sido los resultados del año, ¿no? eh, Y podamos también saber eh, cómo estamos como empresa, si estamos yendo por buen camino, si estamos yendo por mal camino, entonces, eh, los controles son muy importantes. Ya en la última etapa vamos a ver lo que son los indicadores de evaluación y control y vamos a mm, profundizar un poquito en los controles que son muy necesarios, ¿okay? Entonces, eh, recuerden, todo plan operativo es a un año, una gestión, de enero a diciembre, ¿ok? Perfecto. Sigamos entonces viendo los planes operativos. Ok, entonces una vez que y hemos visto los planes principales, tenemos un plan integral de marketing. Otros le llaman plan de marketing directamente, que básicamente un plan de marketing es eh, distinto a un plan estratégico de marketing. ¿Por qué? El plan estratégico de marketing, como ya lo vimos, es un plan mucho más grande y es a cinco años, a un plazo, a mediano a largo plazo. Okay? Y un plan operativo o un plan de marketing, en este caso un plan de marketing integral que yo le llamo, es un plan a un año, que contempla básicamente los principales elementos que ya vimos. ¿no? Eh, parte de un análisis, bueno, parte de los resultados del análisis en realidad, que ya se ha hecho. Se tienen los planes eh, de publicidad, los planes de contingencia, se tienen los planes de venta, los planes de distribución, de presupuesto, eh, un módulo como este que les voy a mostrar. Así, ¿no? Tenemos eh, análisis de mercado, tenemos la competencia, eh, esto ya lo hicimos, tenemos el eh, análisis de la competencia, que ya también se hizo, tenemos la visión, la visión que ya también se tiene para todos los años, tenemos el análisis FODA, que ya se tiene también, y esto es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, eh, las actividades de promoción, las actividades de, de publicidad, las actividades de venta, los objetivos de venta, acá podemos implementar los planes de distribución y otros planes complementarios, y vean que es a un año. ¿no? Entonces este plan, este mini plan, que no es un plan estratégico en realidad, es un plan eh, integral de marketing, es a un año. Al igual que este otro, que es otro formato, que es básicamente lo mismo, este plan mini plan dice de marketing igual parte del análisis que ya se hizo es básicamente copiar esos indicadores eh, no sé estos indicadores ya lo tenemos ya, ya se hicieron en análisis interno y también en análisis externo tenemos acá el segmento de mercado que tenemos tenemos el posicionamiento que tenemos como empresa versus a la competencia tenemos nuestro nuestro, nuestro análisis FODA que ya realizamos tenemos eh, las estrategias que ya están definidas, tenemos también nuestro, eh, nuestro pronóstico de ventas, tenemos aquí los indicadores para definir el precio, tenemos algunas políticas de descuento, tenemos también nuestro plan de, de publicidad, de promoción, los planes de ventas, que están acá ya definidos en un solo módulo. Tenemos también las estrategias de, de push y pull, de jalar y empujar, relacionados con la publicidad. Tenemos nuestro, nuestros medios, este plan de medios. Eh, tenemos también lo que son la previsión de ventas, los pronósticos de ventas, las estimaciones de ventas, que también ya lo hicimos en el plan de ventas. Entonces, ¿qué es lo que hace este, este, este mini plan? Básicamente es centralizar los principales planes que tenemos, ¿no? Lo que es publicidad, promoción, medios, ventas, distribución, y lo centraliza en un solo módulo, el cual nos permite, eh, digamos, monitorear y nos permite controlar cuál es cuál es, es la um, evolución que tiene cada uno de ellos. ¿no? Recordemos que este mini plan, también si nos fijamos, su, es a un año, ¿no? enero a diciembre. Enero, van a fijarse que en todos los casos, cuando se hace el análisis, se hace de una gestión. ¿no? De enero a diciembre, de enero a diciembre, todo. Okay, entonces, eh, todo lo que se hace es una gestión. Por eso es un plan de marketing o un plan de marketing integral, como yo le llamo, que es básicamente el, la, la composición de todos los elementos que ya vimos. ¿no? Es eh, juntar en un solo cuadro de mando integral todos los elementos de el, del marketing, ¿no? que nos ayudan a, más que todo a ordenar y, y poder monitorear cada indicador. Es muy importante esto porque eh, nos ayuda... a a gestionar todos los aspectos del marketing durante todo el año, ¿no? Entonces hay diferentes formatos, eh, se los voy a dejar también en la parte de abajo, en la, les dejo los enlaces a este para que ustedes se puedan descargar las plantillas y los puedan manejar, ¿ok? Igual son editables y eh, son adaptables, ¿no? A cualquier tipo de empresa. Ahora, tenemos planes... Complementarios, como por ejemplo el plan de desarrollo de productos, que no está tan relacionado a lo que es publicidad y ventas, pero es muy importante realizar un plan de desarrollo de productos, es decir, planificar cuándo vamos a lanzar un producto. Tenemos que empezar con el diseño, la conceptualización de ese diseño, la esquematización, la maquetación, el prototipaje, la validación y la evaluación del producto. Son los pasos, entonces, para poder lanzar un nuevo producto al mercado y es necesario hacerlo, ¿no? eh, Va a depender mucho del tipo de empresa, como les decía siempre, eh, el tipo de producto que vendamos para uh, poder hacer un plan de desarrollo de producto. Hay empresas que pueden lanzar tres productos nuevos al mercado o cuatro productos nuevos al mercado por las características que tiene. ¿no? O, o cuatro... Eh, no, cuando hablamos de desarrollo de productos también podemos hablar de desarrollo de servicios ok, o sea, no, no, no solamente nos enfocamos al producto físico sino también a servicios intangibles, entonces una empresa también puede desarrollar múltiples servicios durante una gestión durante un año, entonces eso tiene que tomarlo muy en cuenta ¿okay? eh, el plan de desarrollo de productos básicamente como les decía está destinado a lanzar productos o relanzar productos eh, que ya se tenían con nuevas características nuevos nuevos diseños nuevas prestaciones dirigidos a un segmento determinado de la población ok entonces lo que tenemos que ver acá es qué necesidades tiene la gente versus eh, qué es lo que yo puedo ofrecer como como empresa no es muy importante entonces hacer una pequeña investigación para ver gustos gustos preferencias de los clientes aunque eh, hay muchas empresas la verdad que, que tienen adelantado lo que su departamento de investigación y desarrollo y no hacen consultas a la gente ¿no? como en el caso de Apple la empresa Apple que ellos um, gracias a su, a su forma de, a sus políticas internas a su forma de trabajo no consultaban a la gente ¿no? directamente ellos lanzaban el producto y esperaban que la gente los aceptara ¿no? entonces entonces eh, Um, hay que tener mucho cuidado la verdad en, en lanzar productos al mercado pasa que en algunos casos se lanzan productos que la gente no requiere y eso es eh, y, y eso es un poco complicado la verdad complicado de de, de recomendar o sea no, no no podría recomendarles a ustedes eh, cuál es mejor ¿no? hacer investigación o lanzar directamente los productos que ustedes crean que pueden dar resultados Va a depender mucho del tipo de empresa, como les decía, del tipo de producto que ustedes tienen, tienen, tienen actualmente para poder eh, implementar un plan de, eso, de desarrollo de productos. Pero es importantísimo, ya sea de una forma u otra, lanzar productos nuevos. Las formas que utilice, los métodos que utilice, eh, son secundarios en realidad. Lo importante es que toda empresa tiene que ir innovando, desarrollando, adaptándose tanto los productos como los servicios a la población. ¿no? Cada año eh, la gente adquiere nuevos hábitos, tiene una nueva forma de pensar. Entonces tenemos que nosotros estar acorde a esas modificaciones, eh, de acuerdo a esas eh, nuevas conductas de las personas, ¿ok? Entonces, tener un plan de desarrollo de productos nos ayuda a ser competitivo. Muy importante que tomen en cuenta eso, ¿no? Eh, por ese motivo, es muy importante que se desarrollen productos por lo menos una vez al año. ¿ok? Importa que sea una empresa de servicio o una empresa que desarrolle productos. <coughs> ok, sigamos. Eh, tenemos entonces un, acá un diagrama donde básicamente tenemos el tipo de, eh, de diseño de productos que se van a lanzar, tenemos los, la, los plazos, tenemos acá los periodos que nos va a tomar lanzar un producto al mercado. ¿No? Con este diagrama de acá nosotros podemos eh, medir, controlar y ver en qué fechas vamos a hacer investigación, en qué fechas vamos a desarrollar nuevos productos, vamos a probar, vamos a hacer todos los pasos necesarios que van desde el, el, la concepción del diseño o de la idea hasta eh, la validación del producto, ¿no? que es ya se tiene el producto final, fi, final elaborado, se están haciendo las pruebas, entonces hasta ese punto tenemos que tenerlo. ¿no? Okay. Después de los planes, de, de, los planes de, de desarrollo del producto, es muy importante también, otro plan complementario a todo lo que es publicidad, son los planes de capacitación. Sí, está bien. Yo sé que muchos dirán, esto no va, que eso pertenece a otra área, que no corresponde al área comercial, la capacitación. Pero creo yo, particularmente, que es muy importante, si bien nosotros como, como encargados del área comercial no gestionamos la capacitación, son otras áreas, la área administrativa en realidad es la que se encarga de capacitación, eh, es muy importante tener el personal capacitado. ¿ya? Por eso es que pongo este punto muy importante, porque a veces... Se descuidan la capacitación, y creo yo que la capacitación es súper importante para que nuestro personal esté sea más competitivo. ¿no? Si el personal está capacitado, son mucho más eficientes, son mucho más responsables, se alcanza buenos objetivos y la empresa, por ende, alcanza mayor, eh, tiene mayor rentabilidad, es más competitiva. Invertir un poco en capacitación es muy importante, ¿no? Principalmente el área de venta, el área de atención al cliente, la gente que está encargada de producción. En eh, sí, toda la gente que, que está en el motor, ustedes recuerden que la, que la parte comercial es la parte que mueve a la empresa, ¿no? la parte que genera recurso Entonces esa, esa gente tiene que estar súper capacitada. Podemos tener eh, algunas deficiencias en otras áreas, pero el área comercial tiene que estar a full. Tiene que, estar, eh, tiene que ser el sector más capacitado, más motivado. Y con mayores prestaciones que el resto, la verdad. Porque, como les decía, es el motor que, eh, que hace que la empresa se mueva. Tener planes de capacitación, por ejemplo, tres capacitaciones al, al año, cuatro capacitaciones al año, son muy importantes. no, Son muy importantes, eh, entonces, eh, invertir un poco de recursos para que la gente se capacite, eh, pueda... Eh, obtener nueva, nueva competencia pueda desarrollar nuevas habilidades y eso va a permitir que la empresa sea mucho más competitiva. ¿OK? Entonces, ya para finalizar, están los planes de fidelización, esto lo, lo, lo puse al final, porque son pocas las empresas que hacen o tienen planes de fidelización, ¿no? principalmente las pequeñas empresas desconocen y no utilizan nunca los planes de fidelización. Es muy importante mantener y retener clientes. La verdad, es muy difícil, muy muy difícil actualmente conseguir nuevos clientes. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder clientes. Uno de los principales errores eh, que comete la gente es dejar ir a los clientes. Tenemos que hacer lo posible para que los clientes no se vayan, ¿no? Obviamente, hay clientes buenos y clientes malos. A los clientes malos hay que seleccionarlos, ¿no? Hay que ver, hay que dejar ir a los clientes malos y quedarnos con los clientes buenos. Pero entonces, ¿qué hago para que mis clientes buenos se queden? Es la pregunta. Ahí entran los planes de fidelización. Que van a ayudarnos básicamente a que la gente quiera y se vuelva fan de nuestra de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestro producto. Tenemos que hacernos, hacer que la gente se vuelva fan. ¿no? Hay muchos, muchos ejemplos en internet eh, de empresas que han que han tenido eh, que han tenido una buena que han tenido digamos diferentes eh, estrategias para poder fidelizar a los clientes no de que ha, incluso se ha tatuado tatuaje busquemos que entren un poquito de tatuaje y luego de empresa Digamos, creo que hubo vamos a ver si ¿sí? han habido ejemplos de empresas que han pagado mucha mucho dinero porque para que la gente se tatúe, o ya sea por cariño o ya sea por mm, eh, estatus la gente ha llegado al ha llegado al extremo de estatuarse y luego de su empresa en su cuerpo no la empresa que eh, por ejemplo los más les gusta no han visto buenos casos la verdad podemos ver acá de Harley vimos de Coca Cola entonces eh, como ustedes pueden ver eh, esto es, son los fans, ¿no? Gente que está dispuesta a tatuarse el logo de una marca en su cuerpo, ¿no? Y es mucha gente que la verdad lo hace. No es increíble. Yo creo que hubo una campaña, si no me equivoco, de Apple, cuando lanzaron los iPhone, que eh, todos los que tenían un logotipo de tatuado, un descuento especial ¿no? entonces que mucha gente se tatuó por obtener ese por obtener ese, ese descuento ¿no? en las compras de los hype okay. entonces como ustedes pueden ver esto es un fan ¿no? un fan que hace lo posible por una marca ¿no? Queremos tenemos que llegar a eso ¿no? que la gente quiera, nos quiera y se identifique con nosotros como, como empresa como marca Sé que es difícil, sé que no es fácil, pero ese tiene que ser, eh, digamos, el, el objetivo a largo plazo para que la gente pueda querer, se convierta en fan de nuestra de nuestra marca, de nuestra empresa. Y para eso se elaboran los planes de, de fidelización. ¿no? Y se puede empezar con cosas muy simples, como por ejemplo enviar eh, algún regalo el día del cumpleaños del cliente, enviarles eh, algún descuento preferencial... A todos esos clientes que nos compran habitualmente y a veces no reciben nada, ¿no? Tenemos que darle algo más para que ellos se sientan contentos con nosotros y nos dejen a la primera cuando alguien, la competencia les ofrezca algo más que nosotros no le ofrecemos. Ok, entonces pensar en fidelizar al cliente es mejor. es mejor invertir un poquito más que eh, invertir más dinero en traer un nuevo, un nuevo cliente y es mucho más caro les digo es mucho más difícil implica más recursos implica más tiempo y no es conveniente no es mejor invertir en los que ya tenemos y eh, retenerlos no es mejor y obviamente no sin dejar de lado de ir creciendo de ir trayendo más gente y es muy importante eso ok eh, muy bien, de esa forma entonces hemos finalizado este tema número 6 este número, número sobre los planes operativos. ¿ok? Entonces, eh, me, gustaría, me gustaría saber alguna inquietud que tengan ustedes, ver qué es lo que están eh, haciendo en su, con su plan estratégico. Por favor, me escriban, escríbanme sobre los planes operativos que están ustedes eligiendo, cómo, cómo lo están desarrollando, qué actividades están planificando, por ejemplo, en publicidad, en promoción, en distribución, qué tipo de publicidad van a hacer, por ejemplo, cuando vayan cuando vayan a definir su plan de publicidad. No se olviden de elegir un buen, un buen mensaje, un buen medio, eh, todo, lo, todo lo que conlleva ¿no? hacer la planificación de publicidad, las promociones que ustedes van a hacer, cuáles van a ser las políticas de promoción, de incentivo, eh, todos esos promedores, por favor, quiero quiero escuchar que me lo vayan a saber. Okay, de esa forma vamos a llegar a este final, de este tema número 6, que han sido los planes operativos. Como han visto, son muchos planes que perdón, muchos planes que se tienen que elaborar y son esos planes que se tienen que gestionar durante una gestión. No se olviden que todo plan operativo es a un año ok entonces eh, muy bien de esa forma damos por finalizado la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente clase donde veremos el tema eh, los planes de contingencia que es un tema cortito y ya finalizamos con lo que es los indicadores de evaluación y control lo ¿no? que será el último tema del plan estratégico de marketing ok muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.